Hola amigos mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal Esto es una serie de videos que estoy haciendo para la instalación de la internet en la casa en este caso, el, el proveedor actual es Xfinity, eh, les recomiendo si no lo han visto que vayan a los videos anteriores donde los dejo todo el desempaquetado, la instalación de router eh, y todas las características de los equipos que utilicé para la instalación. En el video anterior les explico un problema grave que tuve con uno de los equipos que compré no, que no era el adecuado. En este momento acabo de recibir un producto de Amazon que lo ordené y me ha llegado En el video anterior les dije que había ido a rentar un equipo de un modem en este caso de Xfinity Lo renté y además eh, ordené un modem de Amazon eh, les, voy a, les voy a dejar el desempaquetado de este modem además del revisado y la instalación, les voy a dejar también un comparativo del modem de Infinity con este modem que me ha llegado de Amazon y para hacerle un review de cuál es el mejor, vamos con el desempaquetado. Este vino en una bolsa de Amazon, vamos a proceder a abrirlo Tenemos Aquí está el producto, este es un modem Netgear, que este es el que vamos a estar comparando con el modem de Xfinity este supuestamente tiene una capacidad de gestionar 300 Megas por segundo aquí nos está diciendo que es de, de alta velocidad para un cable móvil. Dice, nos dice que nos va a eliminar las rentas de Xfinity para, tiene una velocidad por encima de los 680 Megabits por segundo para 16 downstreaming y cuatro canales vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a ver qué tal es el producto E instalación tenemos para un certificado de garantía una garantía extendida y aquí está es bien pequeñito exacto como lo estaba imaginando exactamente como lo estaba imaginando Cables de protección, aquí está. Aquí está el modem, su base. Y aquí se puede ver el, la entrada de coaxial, la salida de Ethernet y la alimentación. También tiene el botón de reset por adelante están los botones de que nos dice que está encendido eh, la señal de, de LAN la señal de internet y estos... estos no sé es un material bastante duro además en la caja es el el cable de pared del transformador y un cable es del un cat 5 ok no hay más nada acá eso es todo vamos a hacer ahora el cambio de modem Vamos a desactivar el modo de Xfinity. Lo primero que vamos a hacer es eh, quitar todo de la corriente, eliminar todo, desconectarlo para evitar posibles cortes eléctricos. Este modo de Xfinity no tiene botón encendido o apagado, pero el cerradura el sí. Vamos a desconectar todo. Vamos a conectar nuestro modem. Enchufamos a la pared. Vamos a hacerle las conexiones del cable Ethernet. Perdón, la conexión, vamos a hacer la conexión del cable de coaxial. vamos a ponerle el cable de salida de internet y por último vamos a ponerlo a la corriente vamos a esperar un rato ok, ya vemos que tiene alimentación vamos a encender nuestro router. acaba de activarse el servicio ya se quedó permanentemente el, el bombillo de la internet o sea que ya tenemos servicio vamos a chequear eh, el rendimiento en la computadora amigos vamos a hacer la prueba de velocidad para el modem que adquirimos en Amazon ya estamos conectados estamos en la computadora estamos conectados por vía LAN y vamos a iniciar el testeo Está dando por encima de los 300 megas por segundo para la velocidad de descarga. la prueba de velocidad para la red wifi 2.4 vamos a quitarlo del, del cable de la computadora y vamos a conectarnos ya está conectado a la red 2.4 y vamos a comenzar a hacer el testeo con una velocidad de descarga de 46 47 megas por segundo y una velocidad de carga de 22 23 megas por segundo sigue siendo muy buena de 5G vamos a hacer un testeo para el LAN está dando 12 pines 12 pin muy buena muy buena velocidad muy buena des, eh, descarga muy bueno tiene como resumen unos 271.7 megabyte megabit por segundo y una una carga de datos de 23.9 megabits por segundo ok aquí tenemos el resultado eh, nos subió a 24.0 para la carga de, de datos muy buena muy bueno muy bueno ahora vamos a cambiar vamos a, a conectarnos por wifi vamos a conectarnos a la red eh, en este caso, en mi caso, la había puesto como nombre Home 1.1 Guest de invitado. Vamos a conectarnos por acá. Ok, ya estamos conectados. Vamos a retirar el cable de red. Ok, le retiramos el cable de red y ya solamente estamos conectados por Wi-Fi. En este caso, en nuestro caso, el HOME 1.1 que es. Ok, vamos a iniciar. Está dando 12 pines. Una descarga de 47.7, 48. y una subida de 23. Este aparecer si sí se mantiene le vamos a dar un segundo un segundo testeo para vamos a dar un segundo testeo aquí se mantuvo con una descarga de 42.4 y una carga de 23.7 está dando muy buen pin también estamos cerca de la del router como han podido observar en las comparaciones de ambos dispositivos de ambos modems nos damos cuenta de que el modem de Xfinity tiene un poco más de capacidad de procesamiento de datos que el Netgear de... Uh, que también funcionan para Xfinity Ahora, tomando en cuenta los tamaños creo que, que este, este tamaño va perfecto esto es un tamaño súper gigante Ahora, para el que tenga uh, servicios de eh, telefonía en sus casas si sí es recomendable que tenga este dispositivo de Infinity, porque el nuestro que adquirimos solamente tiene salida una sola salida de Ethernet no les va a funcionar ah, además si sí contando con el presupuesto el modem de es rentado por el tiempo que ustedes eh, lo soliciten están pagando alrededor de 10 dólares a 14 dólares con taxas Sin embargo ustedes adquieren este modem Para los que solo quieren, abierto, Para los que solo quieren internet en la casa Pues yo me voy por este, por este modem. Si les ha gustado este video por favor suscríbanse Que es gratis Dale un like, toca la campanita para que las avise para que le avise de otros videos como estos y comparte con todos tus amigos. Gracias por estar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Buena suerte.